Ay, el eh, veloz y también requerimos tenemos al senador de la provincia de Alta América Romero, en línea. Buenos días, buenas tardes, América, ¿cómo está? Eh, buenas, tardes, América, sí, buenas tardes, América, ¿me escucha? Buenas tardes, América, ¿me escucha? Buenas tardes, América, ¿me está escuchando? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, bueno me parece nosotros que un... déjame intentar de nuevo la llamada. Eh, eh, estamos llamando al senador América Romero para ver eh, la opinión de él, primero eh, eh, el estado de su salud y también la opinión sobre él, sobre lo que está sucediendo como senador de la República Dominicana por la provincia de Duarte. y el estado. Sí, América, ahora sí, vamos, vamos para el aire. Sí. Eh, buenas tardes, América. ¿Cómo cómo se encuentra? ¿Cómo está su salud y cómo está la situación en San Francisco de Macorís? sí bueno estamos bien de salud y espero que el pueblo de San Francisco de Macorís, los provincianos de Guardian pues eh, cada día más fortalezcan su aceptación de todo lo que está relacionado con la prevención del coronavirus eh, para el beneficio de toda la sociedad eh, esto es algo que es mortal el gobierno indudablemente ha subido la, todo lo que está relacionado con el protocolo para estos fines pero realmente uno es responsable el ciudadano es responsable y debemos entenderlo eso porque por la familia y por todo lo que nos rodea eh, San Francisco de Macorís siempre ha sido un pueblo que en ese aspecto ha mantenido una conducta y, callada y no tiene por qué no hacerlo ahora, ahora con mucho más razón eh, una disciplina extraordinaria eh, que pueda que pueda eh, cooperar y que pueda <ríe> indudablemente eh, ser parte de lo que es la solución a este mal que nos ha traído a nosotros y al mundo. América eh, mí usted eh, se ha comunicado con algunas otras autoridades, eh, eh, ya sea el mismo gobernador, el caso del mismo alcalde, otro diputado, para ver... Porque San Francisco Macorís ahora mismo está en, en, en medio eh, de, de un foco de, de contagio masivo. Incluso las autoridades de salud pública dicen que aquí ha sido uno de los, de los pueblos con más contagio. Sí. Eh, realmente me he comunicado. Este, el gobernador está, está haciendo lo que tiene que hacer con relación a lo que dice la, eh, la autoridad competente. Esto es un proceso, es un proceso necesita es un poco de tiempo, necesita que se eduque la población para poder establecer un antes y un después. Entonces estamos conscientes de que la ciudadanía va a responder y que de hecho va a adoptar, va a asumir eh, todas las recomendaciones científicas y que están precisamente establecidas en situaciones como la que hoy estamos viviendo. Precisamente empezando por nosotros mismos, nosotros mismos por la, todo lo que está relacionado con la higiene, todo lo que está relacionado con la prevención, con todo lo que de la exposición, de, no hay, de que no hay exposición eh, de manera directa a lo que son los que eh, pueden contaminar lo que es el ambiente y en función de eso fue pues contaminado a nosotros. Eh, América, una última pregunta eh, de mi parte, no sé si los muchachos, la maestra muchacho tiene otra pregunta. Usted tiene muy buena relación con eh, Monseñor Fausto Mejía Vallejo quien dio sí. el dispositivo eh, de, de coronavirus. ¿Cómo sigue eh, su estado? ¿Cómo sigue la recuperación? ¿Usted ha estado en contacto con él? Sí, sí. Desde ayer en la mañana, sin saber que tenía nada, estar hablando Y definitivamente ahí en el día de la mañana Ya el lo, lo ubicaron en lo que es su casa. Nosotros hablamos el día, el día de ayer y hablamos con la persona que está eh, más cerca de él. Él está consciente de cuál es su situación, está eh, en cuarentena, eh, está de bien, eh, su tratamiento, sus medicamentos eh, y que, que son suficientes como para poder recuperarse. durará la y entre no. no. 15 o 20 días en cuarentena. Esa es una muestra de que nosotros, primero de que no, que es algo que no necesariamente tiene que atacar a lo más a lo más grande, sino que nosotros todos estamos dispuestos precisamente a, a que entre a nuestro cuerpo. En todos sus aspectos, ¿Sí? alguna pregunta, Amilcar. Sí, como no, América, buenas tardes. Raquel Ortega le saluda. Un abrazo, Qué bueno que estás bien. Don Amilcar. Eh, hoy hablará el presidente de la República Danilo Medina a las nueve de la noche. Se ha anunciado el presidente de Salvador, el joven presidente de 38 años, ha tomado medidas de 30 disposiciones drásticas que han revolucionado todo el escenario político por esta co eh, coyuntura del COVID, que incluye a eh, el no pago por tres meses de luz, agua, internet, hipoteca alquileres de vivienda pago de locales comerciales, entre otras ¿pudiéramos escuchar del presidente Medina algunas medidas de estas para nuestro país en el día de hoy? Bueno, todo lo que pueda yo decirle es pura especulación sin embargo, eh, de los países eh, todo lo que está relacionado con, con el aspecto primero en el aspecto que, que sirve de control eh, sanitario eh, están fortaleciendo cada día más la, eh, los protocolos o lo que son las políticas sanitarias, eh, y en función de eso, nosotros esperamos pues que se puedan endurecer. Eh, mm -hmm. Lo otro es todo lo que está relacionado incluso con el desarrollo eh, económico, todo lo que, con el desempeño, por ejemplo, de lo que es la industria, lo que es el comercio, claro. y, y sobre todo lo que tiene que ver con los productos de, de primera necesidad, mm -hmm. y nosotros que facilidades de esa naturaleza como planteadas por las autoridades eh, financieras y monetarias como en el caso del Banco Central de la Junta Monetaria eh, como es el Ministerio de Hacienda pues que puedan eh, asumirse posiciones que puedan dinamizar la propia de lo que es el único tratamiento de, de, de, de esta enfermedad de la libre enfermedad que todo lo que está ocurriendo no es exclusivo de la República Dominicana. Estados Unidos oh. ahora se ha compartido en el primer foco a nivel de expansión lo es exclusivo de lo que es el virus. Y, eh, y es un país desarrollado, donde tiene, donde la ciencia está bastante avanzada. Sin embargo, ha habido una impotencia para nosotros poderle caer atrás a lo que es el coronavirus. Eh, imagínense ustedes en el país en desarrollo, el día de desarrollo, como ah, es bueno, realmente tenemos ese tipo de, de debilidad. De todo modo, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Y todo también este, está relacionado con la disposición, no solamente de las comisiones que están trabajando para garantizar que las la decisiones que se han tomado desde el punto de vista político, y desde el punto de vista político, eh, se, se, se, sino, que nosotros como ciudadanos debemos respetar y debemos ponerlo a lado, a lado para que todo salga bien y que Dios nos pueda favorecer este consumo interiores. Sí. Eh, de sí, los tiempo no. Buenas tardes al señor senador Maris Velos, le saluda. En mi inquietud es la siguiente, hemos visto como la oposición ha dado eh, diferentes medidas sugerencias al gobierno ¿Cómo, cómo? del señor presidente Danilo Medina, entonces desde su posición en la administración pública, ya sea de manera personal o como representante del PLD, ¿qué les parecen las mismas? Y si pudiera existir la posibilidad de implementar alguna de ellas. Mira, este, la medida tiene que tomarse desde el punto de vista objetivo y, y o la, o lo que son la, la disposición de, de, de política pública, para eso están los gobiernos. Lo que nosotros tenemos como ciudadanos primero eh, y luego eh, obviamente como funcionarios, como políticos es eh, acompañar, porque esto no es un problema de un partido, esto no es un problema de... de, de, de, de, de, de es un problema de los empresarios, es un problema de todos. Nosotros tenemos que estar siempre en primera y, ah, y veo que hay eh, buena disposición para que se entienda que eso es así. Y, y nosotros, los ciudadanos los, los de buena voluntad, tenemos que estar al frente al frente para poder ser parte de lo que es la solución. Pues están ustedes. El hecho de que ustedes hayan puesto tanto interés en en este programa y que puedan eh, eh, llevar de opiniones a lo que la ciudadanía están cooperando y eso lo agradecemos y lo felicitamos por el hecho de que realmente lo que espera la ciudadanía es veracidad en cuanto a la información eh, ser objetivos no, no estar eh, sujetos a cosas banales y ustedes lo saben yo lo felicito, porque han asumido un rol de opinión que favorece lo que es la, y aclara precisamente lo que espera lo que es la ciudadanía. Sí. Gracias al senador América Romero quien estuvo con nosotros eh, vía telefónica, eh, dándole su opinión de la situación eh, desde la óptica y desde las informaciones eh, que él contiene. Eh, nos alegra saber que nuestro eh, obispo, eh, el señor Fausto Mejía Vallejo está, eh, está es una buena noticia, y también el senador está en buena salud, es una buena noticia, y, y nada, nosotros seguimos aquí con las informaciones. Gracias al senador América Romero desde su cuarentena, tanto en cuarentena, eh, muchachas.